Bienvenidos a los nuevos estudios de mochilero principiante en Medellín No mentiras Esa es aquí una sala VIP que me acoblé para hacer mi video para que salga bonito porque visto pues, en este video son las respuestas a lo que siempre me piden datos claves Para ir a una ciudad Que son datos que yo no encontré en internet Y que me pasaron y ahora yo te los digo para que a ti no te pase, yo ya pasé el mal momento, no lo pases tú. Toma nota porque en este video vamos a hablar de cómo transportarte de barato desde el aeropuerto a la ciudad sin que los taxistas te engañen, dónde cambiar los dólares y que no te paguen de menos, dónde comprar los SIM cards, la internet para el celular sin que te vea la cara de turista y te cobren un precio exagerado y ridículo y cuando después descubras que era re barato, eh, cuáles son las mejores aplicaciones para coger transporte en la ciudad datos sobre la seguridad para que disfrutes del viaje o qué más, precios de las comidas y algún otro dato clave que seguro te va a servir. Tours gratis, también, tours gratis en la ciudad, te apunta. Entonces arranquemos con este video. Para que no veas todos los temas a la fuerza y elijas los temas que te interesan abajo en la descripción te dejo un índice con los temas que estamos viendo en este video y a los minutos exactos en donde corresponde a ese tema. Sáltate del tema que quieras, pero el único tema que te pido que no te saltes es el tema que dice seguridad. Ese míralo, es muy importante, es un tema muy serio que si no lo entiendes, realmente tú mismo puedes dañar tu experiencia. Te lo digo porque yo he ido muchas veces a Colombia y muchas significan muchas y siempre le pasaba muy bien, porque entiendo cómo se maneja. Por eso míralo, para que tú también la pases genial. Entonces, arranquemos con este video. ¡Vámonos! uno Transporte barato desde el aeropuerto a la ciudad y desde la ciudad al aeropuerto. Si estás en un plan de ahorro máximo, la opción más barata para irte del aeropuerto hacia la ciudad es el transporte público que se llama Transmilenio, que es como un metro, pero en buses, como un metrobús. El bus de Transmilenio pasa en la puerta del aeropuerto, le preguntas a cualquier persona dónde pasa el bus y te lo va a marcar, es muy simple. Ese sistema te lleva desde el aeropuerto casi a cualquier parte de la ciudad. El precio por persona no llega ni siquiera a un dólar. Incluso si fueras un grupo de 5 personas, el transporte público, multiplicado por 5, sigue siendo más barato que un taxi. Y estos buses empiezan a funcionar incluso desde las 4 de la mañana y terminan hasta las 10 y 45, o desde las 6 y terminan a las 10, dependiendo el día de la semana. Te dejo el link en la descripción para que mires horarios, precios y rutas actualizadas. ¿Cómo usarlo? Fácil. En el aeropuerto, a internet, gratis por una hora. Usando el Google Maps... En el celular pones tu origen y pones tu destino. Y el Google Maps te va a decir qué buscoger para llegar hasta tu destino. Y el truco siempre es el mismo, preguntar a los locales, porque incluso que aparte del transporte transmilenio, también otros transportes públicos locales que te llevan a diferentes partes de la ciudad. Si no quieres coger transporte público y quieres coger taxi, la opción más barata es usar los taxis de aplicación. Cuando sales del terminal de nacionales e internacionales, vas a ver que afuera hay una línea de taxis amarillos. Los taxis amarillos en Bogotá suelen ser más caros que los taxis de aplicación. La diferencia de los taxis amarillos, a veces pasa que esos taxis amarillos hacen la típica de los taxis de todas las ciudades del planeta, que te hacen una ruta complicada y como esto funciona por taxímetro te le hacen una ruta larga y demorada y al final sale más caro de lo que ya era caro existen aplicaciones como estas Cabify, Beat, InDriver en el aeropuerto hay internet gratis por una hora la única cosa que tienes que saber es que cuando pides el taxi por aplicación esos taxis no pueden entrar hasta la línea donde están los taxis amarillos cuando tomas tu pedido el conductor que te acepte te va a dar instrucciones para ubicarlo en el área del aeropuerto en mi caso, me dijo, por ejemplo, eh, caminas hasta la puerta 1, continúas. Yo soy el carro de color tal, placa tal. Exactamente eso hice y lo encontré. Cuando me alejé del aeropuerto, pues ya me quedé sin wifi, fi pero las instrucciones fueron perfectas. O sea, más fácil, imposible. Y este era mucho más barato que el taxi amarillo. Para volver de la ciudad al aeropuerto, exactamente la misma historia. Porque ya sabes, si tu misión es ahorrar al máximo y es de día, coge tu transporte público. Si estás tarde, entonces coge tu taxi por aplicación. La última opción es el taxi amarillo. Oigan, ¿saben qué? Ya va a salir mi vuelo. Vámonos para otro lado y les sigo dando estos super consejos. Vamos. Internet y datos en el celular. Consejo de oro. No compres internet en el aeropuerto. Primero, no te preocupes. Relax. Uno, en el aeropuerto hay internet gratis por una hora. En Colombia hay internet, wifi, en muchas partes. Restaurantes, cafeterías, comerciales, en parques. O sea que por ahí todo bien. En Colombia el internet en el celular es caro, por un poquito te cobran un montón aquí en el aeropuerto venden sim cards desde 40 mil pesos, incluye 170 megas y redes ilimitadas este mismo plan cuesta 6 mil pesos en la calle, o sea, no compres en el aeropuerto y con calma, más tarde te compras una sim card en cualquier parte la en cualquier supermercado las venden en la calle, ambulantes, todo el mundo ¿dónde comprarlo? en cualquier parte de Bogotá vas a encontrar amigos como él que venden sim cards, acá están las sim cards, ¿ves? Desde, desde 3 mil pesos la SIM card, o sea, ni un dólar. Sí, hacer lo que necesite, pero el más económico es 3 mil pesos con productos y redes sociales gratis por 3 mil pesos. Bueno, desde 3 mil ya tienes 6 días, por 10 mil ya tienes... No, 10, días, ¿no? 10, días. 10 días, ya sabes. No compres en el aeropuerto, compra después aquí en la ciudad. Gracias. Aquí, a, abajo del edificio del tiempo. Gracias, te vemos. El internet celular principalmente lo usé para pedir los taxis en la aplicación, que son mucho más baratos que los taxis de calle, ahí vale la pena. Y las redes sociales, casi en todos los paquetes vienen incluidas en el paquete que pagaste. Es decir que no te consumen los datos que compraste. No comprar internet en el aeropuerto. Tours gratis en Bogotá. Sí, gratis. Se llaman Free Walking Tour. Les dejo 5 links de los tours gratis que encontré. La mayoría de esos suceden en el centro histórico de la ciudad. Muy recomendados. Te dejo los links para que leas los contenidos. Son muy parecidos, pero veas aquí cuál te gusta más. Esos tours funcionan en base a propinas Al final, si el tour te gustó, demuéstralo con una propina Yo he hecho la prueba con dos Uno es a pie, alrededor del centro histórico, que está muy chévere El otro que es el tour en bicicleta Tú pagas tu bicicleta, a mí me costó 35 mil pesos Y al final tú le das una propina al guía, esa era la parte free Hay dos tours en bicicleta, pregunta bien Porque yo hice uno que era por el centro histórico Más una zona de grafitis y terminabas en un mercado Eso estuvo interesante y había otro que era un tour que bajaba súper abajo, casi al Simón Bolívar, y bajaba por las avenidas principales de la ciudad para hacer un full, full tour de, de grafitis. Ese no me gustó, me pareció exhaustivo, fue lejos, fue largo, lejos de disfrutarlo, fue cansado eh, y siento que perdí ese día. Es decir, si tienes solo un día o dos días en Bogotá, pero si me haces escoger entre el bicicleta y el caminado, me gustó más el caminado por el centro histórico, a pie. Los tours. ¿Por qué son chéveres? Porque son en todo el centro histórico de la ciudad. Caminas por la Candelaria, todas esas casitas lindas, te cuentan la historia, hacen la Plaza Bolívar, incluso algunos pasan por el Museo Botero, que es gratis, y te van narrando entre la historia curiosidades. Señor pasajero, tu nombre de Europa, miembro de la Alianza. Ya sabes, chequea los links. Bueno, ya tengo que subirme al avión, continuemos con los siguientes puntos en otro lado, vamos. Ya me iba olvidando. Vamos, vamos. No, no, vamos. ya no, ya no. Ya no, ya no. Cambio de moneda extranjera. ¿Qué moneda es mejor llevar a Colombia? ¿Euros o dólares? Yo, yo, yo, en lo personal, en mi experiencia, lo que me ha pasado, yo voto por euros. Casa de cambio en el aeropuerto Bogotá. Estoy cambiando, estoy cambiando dinero aquí en, el, en la casa de cambio del aeropuerto. Eh, lo que siempre me pasa con las monedas. Te recomiendo mires mi, mi video de tipo de cambio para que veas cómo viajar con dinero extranjero por el mundo. Aquí, eh, en, el, en la aplicación decía que el euro debería estar 3.600 y acá está 3.500, cosa que no está tan mal, ¿ves? Está bien pagado con respecto a la aplicación, pero el dólar, no, el dólar está a 3.360 y, y aquí está 3.160. También debo decir que aquí en el aeropuerto no está tan malo el cambio como en otros países, que es muy bajito. Está ahí, está, no está tan bueno como debería, pero no está mal. Entonces he cambiado 70 euros, iba a cambiar solo 10, pero mañana es fin de semana. entonces iba a ser más difícil, iba a complicar la vida pero la regla es cambiar poquito y coger solo para el taxi y para el día siguiente mientras vas a una casa de cambio desea que te pague lo que tienen que pagar en Colombia la moneda extranjera como el dólar y el euro no la aceptan en todas partes yo no encontré un banco donde me cambie moneda extranjera solamente quedan las casas de cambio si no cambiaste en el aeropuerto si cambiaste solo un poco en el aeropuerto y después quieres cambiar más todo bien Si estás en el centro histórico, en el centro de la ciudad, en la avenida Jiménez, con carrera séptima, al lado del edificio del periódico El Tiempo, hay un montón de casas de cambio que pagan súper bien. Te dejo el link en la descripción. Sí. Seguridad. Este tema es súper importante, ¿vale? Este tema... Lo había pensado para este video, pero como terminé tocando varios aspectos de interés de seguridad para un viajero con un buen detalle, con ejemplos, con casos, decidí que es un tema que merece un video aparte, solo del tema de seguridad. Porque ahí estoy tocando casos como, por ejemplo, cómo identificar zonas seguras, cómo prevenir robots de celular que te saquen cosas de la mochila, asaltos, cómo identificar y tomar transporte seguro. ¿Cuáles son los riesgos de seguridad a la hora que uno usa mapas en un celular? En general, ¿cómo prevenir esos riesgos más comunes para un viajero? Que le suceden sobre todo más por desconocimiento de esta información que te hice en este video que por el mismo riesgo como tal. Son consejos para que los sigas y te puedas relajar, puedas disfrutar de tu momento. Es una experiencia bonita y que no la dañes solo porque no sabías esos consejos. Y al final, vivas un momento incómodo. Y digas, pucha, es que no sabía, que no te pase por no saber. Por eso en ese video te lo estoy explicando a detalle, con casos, con ejemplos. O sea, que míralo y espero que te aporte, que te sirva mucho, ¿vale? Ya sabes, turista informado no da papaya. La comida, la comida, ¿cuánto cuesta comer en Bogotá? Si estás viajando en full ahorro, en Bogotá y solo en Bogotá se le llama el almuerzo normal al que comen las personas que trabajan de oficina, que ahorran. Almuerzo normal, de barrio, corriente con su frijol, su arroz, su bolito, su su juguito. Almuerzo corriente. Entonces, si tú quieres saber cómo almorzar barato, preguntas a cualquier vecino, disculpe. Por aquí donde consigo un almuerzo corriente. Lo almuerzo ejecutivo también, que es la misma vaina. Lo puedes encontrar desde 7 mil pesos, 110 mil. Pero alrededor de esos precios. Y esos son usualmente restaurantes pequeñitos, lugares específicos para la gente local. Pero si es una zona muy turística que no hay eso, pues te toca comer en una plaza de comida de un supermercado. Eso no te va a bajar de 20 mil pesos el almuerzo barato, así 16 mil. Y si lo que quieres ya es comer algo bonito, no el corriente del día a día. Estamos hablando a partir de 40 mil pesos por persona, 35 mil al menos. Algún plato bonito con tu bebida, 40 mil. Y si eres vegetariano, ojo, pregunta siempre porque es muy común que por ejemplo las lentejas o los frijoles vengan con cerdo, con salchicha y esas cosas. Es muy común que las verduras vengan hervidas con pollo, que la sopita que tú dices, oh por favor sin carne, la sopa está con carne o con pollo en la olla, pero a la hora de servirte la sacan a la presa y te lo sirven sin eso. Entonces pregunta y especifica, muchas cosas traen cerdo, pero también hay mucha opción vegetariana y en las zonas turísticas se encuentran. Hospedaje, hospedaje barato. Si eres de los que estaba rondando, máximo sí, sí hay hospedaje a partir de 3 euros, de 4 euros la noche en dormitorio. Y de, y de estos, si quieres algo ya como más bonito, igual en dormitorio hay desde 10 euros. Vamos a ver que la calificación ya está en 8 puntos, ya 9 puntos. Pero. El dato más importante no es que hay hoteles baratos, importante, yo creería que no el hospedaje en la ubicación porque Bogotá es muy grande y la zona de interés es más bien estrecha, entonces te pido que imagines Bogotá como un rectángulo acostado, vamos a decir así, aunque es mucho más grande y te interesa todo lo que te pueda hospedar cerca al centro de la ciudad, a no más de 5 kilómetros. Los hospedajes muy baratos, pero estaban a 13 kilómetros en otro, casi a las afueras de la ciudad. Eso no te va a servir para nada, así sea muy barato, porque la ciudad es muy grande. Hay zonas conocidas como la Candelaria, el centro de Chorrequevedo, después del puente de la 26. Vas a mirar en el mapa que las calles tienen nombre, no tienen nombre, sino números. Se llama Desde la calle, las calles son estas, que van así. De la calle 26 a la 40 Que es como chapinero cerca del parque nacional eh, Esa zona está bonita Más allá hay otra zona que le llaman la zona G Que llena de restaurantes bonitos, muy fancy no andas así media hipster, muy bonito Ya es un poquito más lejos del centro pero igual está bien Y ya más lejos eh, Hay una zona muy bonita que es la 85 La 93, toda esa zona Y el norte de la zona de Usaquén es real bonita la, Alrededor del parque Usaquén Si ves Usaquén te va a salir como a 10 kilómetros de distancia O 13 tal vez, desde el centro pero te estoy diciendo que lo imagines hacia horizontal. ¿Por qué? Porque te sirven todos los pedajes que están arriba de la carrera. Porque las carreras son las calles que tienen. van hacia horizontales. Y esas, esas son calles y esas son carreras. Esto así se llaman, con un número. Todos los que son de la carrera 13 hacia el oriente: 13, 12, 11, 10, 4, 3, 2, primera, carrera primera. Ese bloquecito, bueno. Todo lo que sea para abajo, hay unos hoteles re baratos, pero dicen suba, Engativá. O sea, eso es en la mierda, ¿cuál Eso no lo voy a poner. Cuidado con el mapa. Lo vas a ver, oíste, lo vas a ver en el mapa. Ojo, que yo te lo estoy dibujando así, pero acá está el norte, entonces tienes que verlo. Te va a aparecer ahí así. ¿Ok? Así en la franjita, así: norte. Nada que esté menos de la calle 9 en el centro Calle 9, 8, 7, 6, primera, 0, empiezan, empiezan a contar de 0 hacia el sur Sur 1, sur 2, nada de eso, nada que esté menos de la 9, ya las, la 8, ¿ves? Pues. Pero ya menos de eso, ya no es bonito Entonces todo claro lo que sea de la calle 7 hacia el norte, hacia el norte Y usualmente sí, y si lo haces en esta franja que te digo Te puedes hospedar una casona antigua muy bonita Con unos patios lindos, con unas tejas lindas Casas de la época de la colonia o de la república, muy bonitas Transporte, transporte desde Bogotá hacia Bogotá con otras ciudades. Si eres de lo que está ahorrando al máximo, los buses siempre es lo más barato, ¿cierto? Vas a buscar buses por internet y vas a encontrar los destinos y los precios. Pero vas a encontrar un número limitado de empresas. Pero si tú vas a la estación de buses, al terminal de buses, vas a encontrar que hay muchas más empresas de las que hay en internet. Y los precios ahí son negociables. Ese es el consejo para el que está viajando a aventura costo mínimo pero ojo, que si es una fecha de vacaciones un puente o un feriado con descanso te va a ser más difícil conseguir transporte, ¿cierto? Pero para el que está buscando confort y también económico A ambos les aconsejo, por más de que esté pensando en viajar barato No dejes de considerar, mirar los precios de los vuelos Un ejemplo, un Bogotá Medellín Es un viaje en bus como de 8 horas En una empresa de buses, te puede salir 70 mil pesos Compara los vuelos con el precio del bus Yo encontré un vuelo un Bogotá Medellín 25 dólares Como tenía, no tenía tanto tiempo, pues cogí el avión Evalúalo el precio del bus incluye mochila grande y de mano. El avión solo incluye la mochila de mano. La grande se paga aparte. Pero siempre recuerda, si estás en ahorro máximo, se queda los precios en la terminal de buses porque puedes negociarlo. Y puede ser mucho más barato, mucho más barato. Tienes que saber que los buses de viaje entre ciudades en Colombia no son tan confortables realmente, yo no sé por qué. Por ejemplo, los buses como en Ecuador, en Perú, los buses son súper cómodos, súper chéveres. En Colombia no pasa eso. Y cuando vas viajando hacia zonas donde hace calor ponen el aire acondicionado a un frío tan brutal dentro del bus que necesitas tener una buena chaqueta o una chompa porque te vas a morir de frío adentro. Y opuesto, cuando estás haciendo zonas de frío, eh, ponen esa vaina un calor que yo no entiendo cuál es la lógica de ellos, mucho calor o mucho frío. Igual le puedes pedir al conductor que le baje al frío o al calor. Si vas a pasar por Bogotá, pues sería interesante, ideal, ojalá lo puedas hacer, que caiga en domingo o en lunes festivo. Recuerda que en Colombia hay 18 lunes festivos. Y sucede que en Bogotá, en domingo o lunes festivo, hay mercados de pulgas, flea markets, y hay varios. Los más conocidos son en el centro de la ciudad, es un parqueadero gigante, un estacionamiento gigante. Y un montón de puestos de, de cosas de mercados de pulgas, eso es chévere, que están en el centro. Pero también hay uno que está en la zona de Usaquén, al norte de la ciudad, en el parque de Usaquén. Pregunta, ¿dónde queda? Todo el mundo conoce. Te vas en un bus público por mil pesos. Ese es muy bonito, muy bonito. Y con el tiempo ha crecido mucho. Entonces, no solamente en el parque, sino que hay unos estacionamientos a los alrededores que los han adaptado para los mercados de pulgas. O sea, que hay para mirar un montón, un montón de cosas chéveres, locales, bonitas, souvenirs. A mí me gusta más el Usaquén. Muy pintoresco porque además está... En una zona de una parte antigua de la ciudad que es súper bonita, te va a gustar mucho. Y alrededor del parque que hay muchos lugares para comer rico. Restaurantes bonitos y ricos. Y otra cosa chévere que pasa en Bogotá entre los domingos y los festivos se llama la ciclovía, si eres de los que te gusta una actividad al aire libre, en Bogotá más de 2 millones de personas salen cada domingo a recorrer todo el circuito de ciclovías, en este caso lo más turístico sería hacer desde el centro de la ciudad hasta Usaquén por toda la carrera séptima, eh, la gente sale en patines, en bicicleta, a caminar, las familias salen con los niños, a lo largo del recorrido hay actividades como aeróbicos, teatro, cuenteros, algún show, o sea, hay cositas interesantes a ver cómo es la cultura bogotana, no solo quedar como el turista que va y toma fotos, sino a ver cómo se mueven los locales. Compres y souvenirs. Yo los separé en dos. Una parte que es la parte, vamos a decir, fancy, chic, pituca, gomela, fresa, cheta. Que le llaman la zona rosa o a los alrededores del centro comercial andino. Es, son las mejores marcas. Todo lo que te gusta en cuero colombiano lo vas a encontrar ahí. Y alrededor de esa zona eh, son tiendas de diseñadores locales. Pero si lo tuyo es algo barato... Hay una zona que se llama, que eso no es tan turístico, es más de la gente local. Se llama Outlet de las Américas. Es un complejo grande, lleno de outlets, tiendas de remate, de remate y todo. De las mejores marcas, Adidas, Nike, Levis y todas esas marcas, pues tienen ahí a su outlet. Las cosas que están poniendo en remate. Te gustan las cosas de cuero colombiano también, allá hay remate y todo eso. Te dejo los links de estos lugares en la descripción, o sea que tú andas, dale click nomás. para que lo no veas en el mapa. Y si son souvenirs, lo que tú quieres son souvenirs los colombianos En esos mercados de pulgas que te comenté los encuentras Vas a encontrar fácilmente las zonas turísticas tiendas de souvenirs Pero en especial hay un lugar en el centro de la ciudad que se llama el Pasaje Rivas Este pasaje es un huequito comercial, tradicional, de todos los años, de toda la vida de Bogotá Donde encuentras un montón de souvenirs Y que cuando quieres comprar más de tres cosas puedes pedir precio por mayor Digamos, no sé, te gustó este souvenir Cuesta tanto. Oye, si me llevo tres, de tres en adelante te lo venden a precio por mayor. Espero que esta información te haya servido mucho. Si este video te gustó, no le des like. Con que te haya gustado es suficiente. Te cuento que yo he subido más de 80 videos a este canal. Todos con información valiosa, interesante, turística, de opinión. Te recomiendo que los veas. Y en vez de darle like al video, ¿qué te parece mejor si me invitas un cafecito así? O un tecito, lo que sea. Te dejo abajo un link donde puedes darle click y me puedes a un café virtual.